Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente a tu canal tutorial, el canal que te trae las nuevas novedades tecnológicas. Oye, si eres amante a las actualizaciones de WhatsApp Delta, en esta ocasión te traigo la última versión 3.8.0F, mis amigos, para que te la descargues. Sabes que el link de descarga se encuentra en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Oye, antes de comenzar... No se te olvide darle en el botón rojo que dice suscribirte y en la campanita para cada vez que suba un nuevo video te notifique y puedas disfrutarlo Ok, no hablando más, empecemos Ok mis amigos muy duros no se te olvide guardar tu respectiva copia de seguridad para que no pierdas tus datos, tus mensajes no los pierdas y puedas instalar esta APK, sin ningún problema y restaurar tus datos. Bueno después de descargar la APK vamos a irnos a mis archivos y vamos a buscar la carpeta de descargas o download y vamos a darle un toque allí, vamos a buscar la APK que vas a descargar a través del link que te dejo en la descripción del video y vamos a instalarla y vamos a iniciar y a restaurar nuestra copia de seguridad bueno yo voy a darle a cancelar porque ya hice esos pasos y vamos a ejecutar lo que es whatsapp delta ultra versión 3.8.0f mis amigos si ven tiene una animación o un tema el cual trae por defecto predeterminado esta aplicación cuando la instales si ven tiene como un una caída de luces que se ve pero muy genial, muy hermosa. y en la parte de abajo se encuentra una onda de color como verde azulado. Sí, mis amigos, que el cual se ve muy hermosa. Mis amigos, en el día de hoy les traigo un nuevo tema, un tema del cual van a encontrar en la parte de abajo en la descripción del video donde dice descargar aquí, y van a dirigirse a nuestra página y van a encontrar tanto la APK de este WhatsApp y el tema en ese. En esa página ok La van a descargar y van a irse a lo que es Ajustes, aquí en ajustes si ven mis amigos Es la última versión De Whatsapp Delta Yoga 3.8.0F Mis amigos Y de allí vamos a irnos a lo que es eh, Tienda de temas Delta Aquí van a que si quieren Ustedes esperan que cargue estos temas minutos siempre para que ya van a seguir unos temas, unas opciones de temas en las cuales van a seleccionar y aplicar si ustedes lo prefieren. Ok, para aplicar el tema que les traigo yo van a irse a lo que es aplicar. Aquí en aplicar vamos a buscar la carpeta de download y van aquí van a irse a la parte de abajo a buscar el tema que dice Tema blue claro el cual les traigo hoy Y van a darle un toque Para que cargue y se aplique Automáticamente mis amigos Vamos a esperar que cargue Y aquí vamos a irnos a la parte de afuera Del chat A los chats vamos a irnos a la parte De afuera y vamos a darle aquí Y dice reinicia whatsapp para que se aplique a los cambios Bueno vamos a darle en aceptar Y vamos a iniciar Nuevamente nuestro whatsapp y si ven Va, va a cargar el, el WhatsApp con el tema aplicado y si ven que es un tema muy hermoso, un tema muy llamativo, que el cual un tema claro que está pero muy hermoso, muy genial, muy chévere para que lo tenga y si ven tiene una animación cuando despliegas tus chat de hacia arriba o hacia abajo tiene unos tiene una animación muy cool, muy genial, muy chida mis amigos, muy bacanita y si se despliega la parte de al lado de grupos también tiene una animación si la logras notar mis amigos tiene una animación muy chévere y unos colores muy llamativos al momento de entrar a las conversaciones y si vamos a darle aquí un toque y si ven tienen unos colores como chido en esta parte de aquí y en esta parte se ve muy genial ya sea para enviar emojis grabar nota de voz y si ven tiene unos colores que se hallan en los, que sea allá en los los mensajes, como se ve en esta parte, si ven que tiene también animaciones al momento de mover lo, eh, la computación, ya sea buscar un mensaje o algo, si tiene una animación al moverse. Mis amigos, se ve muy genial. Espero que te la descargues. Se encuentra aquí en la descripción del video y que te suscribas al canal. Es totalmente gratis que te suscribas y le actives la campanita para que no te pierdas. <risa> ningún video que esté subiendo a tu canal tutorial mis amigos hemos llegado al final del video, no se te olvide darnos un me gusta y un comentario allá abajito, ok no hablando más nos vemos en un próximo video mis duros